Mi nombre es Javier Burgos, soy docente y politólogo y formo parte del equipo técnico pedagógico de la Coordinación de Educación Sexual Integral de la provincia de Entre Ríos. La ESI trajo a mi vida un montón de emociones eh, y es una, como, como decía, es una política que a mí me ha transformado desde lo personal y desde lo profesional, desde lo personal porque me he constituido a partir de conocer esta política en una persona que, es mili que, que soy militante de la diversidad de las políticas de género y de los derechos humanos sobre todo. Me parece que lo importante de esta política y el objetivo final es eh, concretar una sociedad más vivible, más habitable para todas las personas en igualdad y, y sin discriminación.